Bien, pues entonces vamos a comenzar. Eh, vamos a hablar de la terapia del punto de vista muy sencillo, ahora inicio, muy simple, ¿eh? Eh, para que todo el mundo lo entienda. Si es bueno que sepáis que es absolutamente imposible que os haga daño el producto, es absolutamente imposible eh, eh, que tengas problemas porque estés tomando cualquier otro medicamento. Luego hablaré de eso que es una pregunta bastante recurrente y es una duda bastante común. Pero, a líneas generales, os haré una explicación sencilla del producto. Yo siempre en todas las presentaciones digo que hay, un, hay una directiva del Parlamento Europeo en el cual dice que no podemos hacer afirmaciones de que ningún alimento, superalimento, suplemento nutricional tiene propiedades de curar ninguna enfermedad o propiedades de mejorar la salud. Eso dice la ley. La ley, obviamente, está diseñada eh, y creada por unos intereses de un mundo que es las empresas de las farmacias. Eh, porque todos los productos farmacéuticos, sabéis que pone un prospecto dentro, que es como así de largo, con letra muy pequeñita para que nadie la pueda leer, ni con gafas, y ahí te explica todos los efectos secundarios y los problemas que puedes tener. Nuestros productos no tienen ningún tipo de esos prospectos porque no pueden hacer daño y no son medicamentos. Pero, obviamente, yo, hoy veréis información técnica de algunas cosas. No lo digo, sino que yo utilizo la fuente. Voy a quitar los micrófonos para que no haya... A ver, aquí. Me metiendo en eso es vale listo entonces vamos yo intento respetar siempre esta normativa y esta directiva para que para no infringir ninguna ley entonces hay que ser prudente cuando se habla de productos que mejoran la salud bueno Obviamente estas directivas a nivel europeo, sin embargo en Japón, en China, en Asia y en muchos países eh, utilizan el Ganoderma para mejorar la salud y curar muchas enfermedades. Allí no hay problema. Ahora bien, también se le llama al Ganoderma Reishi o lingzhi, Y normalmente se utilizaba antiguamente por los reyes y las dinastías de los asiáticos, porque era un producto muy costoso y muy difícil de encontrar. Hoy en día ya es diferente, ¿no? Porque obviamente hay cultivos orgánicos como el que tenemos en nuestra empresa. De hecho, para que veáis la veneración que hay al ganoderma, incluso hay edificios que tienen la imagen del ganoderma. Es decir, para ellos es como un talismán y tiene un valor muy importante la imagen del Ganoderma. Está venerado, es como si fuera casi, no un dios, pero algo parecido, como un, una señal positiva y muy beneficiosa. Bien, entonces fijaros que hay Ganodermas de tamaños verdaderamente impresionantes. Aquí tenemos Ganodermas que pueden llegar a medir prácticamente un metro de diámetro. Estos Ganodermas... Todos, menos los que están en el árbol que son de color rojo, ya no tienen ninguna propiedad medicinal. ¿Por qué? Porque el ganoderma, a partir de 90 días, va perdiendo brillo y va perdiendo esas propiedades, esas sustancias activas, esos 150 antioxidantes y esos 200 fitulocidentes van perdiendo poder. Es un ganoderma viejo. Estos son ganodermas muy viejos, que pueden tener igual pues, 50 o 60 años, los grandes, ¿verdad? Entonces, esos. Es por eso que es tan importante consumir Ganoderma que se haya cultivado máximo 90 días. Porque si no, pierde todas las propiedades. Bueno, hoy en día, yo creo que uno de los mayores temores que hay a nivel mundial es el COVID. Todos tenemos miedo al COVID. Muchos lo hemos tenido y no nos ha pasado nada. Sin embargo, ha habido otras personas que incluso han llegado a fallecer. Yo creo que esto es un miedo generalizado. Ahora bien... Se sabe hoy en día ya que las personas que han tenido COVID, si no tenían un sistema inmunológico protegido, podían tener trombosis, podían tener problemas pulmonares, podían tener diferentes complicaciones. Yo conozco personas que nunca me han hecho caso con mis productos y hoy en día están pagando las consecuencias. Algunos incluso con problemas de riñón y de pulmón crónicos para toda la vida. Esos son los que nos han muerto. Hay otros que no les ha pasado nada, ¿eh? también es cierto. Ahora bien... Este es un, un estudio que saqué de un vídeo en Canadá en el cual hablan de las trombosis. Para el que no sepa lo que es una trombosis, una trombosis es un coágulo de sangre porque la sangre se pone muy espesa y el COVID genera ese tipo de problemas. Está demostrado científicamente y lamentablemente también se está viendo en personas que se han vacunado. Cuidadito con esto. Pero esto no lo digo yo, esto lo he leído por ahí y supongo que presuntamente será verdad. Yo creo que todos ustedes habrán escuchado estas cosas. Bueno, aquí tenemos un estudio y yo siempre recomiendo, es importante que todos tengamos la capacidad de poder buscar la información para cuando alguien nos solicita una información técnica. ya Pero esto los médicos no lo recomiendan, no lo recomiendan porque no lo conocen, porque no se les ha educado para que lo conozcan, porque ellos tienen unos protocolos para usar una serie de productos por protocolo. Entonces, pero hay estudios médicos, hay estudios científicos, en el cual, por ejemplo, en PubMed, si tú pones, por ejemplo, Ganoderma, te vas a encontrar que tiene, por ejemplo, un efecto antitrombótico, el uso del Ganoderma lúcido. Bueno, ya sabemos algo, sabemos algo que hay estudios que después tan, demuestran, de hecho aquí pone Departamento de Ingeniería y Biomédica en la India, de que te va a proteger de tener una trombosis, así que si te has vacunado, o has tenido COVID o puedes llegar a tenerlo, el Ganoderma tiene un efecto anticoagulante. Esto que pone aquí Osakidecha, gobierno vasco, es donde yo vivo. Nosotros tenemos una especie de pequeño gobierno que llamamos País Vasco, gobierno vasco. Bueno, pues ya hay estudios incluso y lo recomienden los aquí abajo veis, plantas y suplementos alimenticios. Es decir, ellos sí pueden recomendar, ellos pueden decir... Y hay veces que sale esta información en algunos medios médicos. Y aquí habla como el Reisi, la curcuma, etcétera, etcétera, ayudan a que no tengas trombos. Entonces, esto es una cuestión incuestionable. Vamos, te puede proteger perfectamente. De hecho, aquí hay varias personas que conozco yo, como Fátima, de Colombia, que está aquí con nosotros. Ella tuvo COVID también, eh... No sé si estaré, me permitirá que le diga esto, pero bueno. Un familiar suyo tuvo COVID y tuvo muchos problemas y ella eh, toma ganoderma hace años con nosotros y no tuve ningún problema. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de consumir ganoderma, haciendo algo de ganoterapia, te va a ayudar a protegerte. Aquí tenemos más información de varias farmacias que hablan que tiene efectos de inmunomodulador. Esta palabra... Es muy bueno que, que la entendamos en el contexto. Una cosa es que aumente el sistema inmunológico, que si lo aumenta en exceso es negativo. Por ejemplo, una persona que ha tenido un trasplante de riñón, le dan inmunosupresores. ¿Qué quiere decir? Son medicamentos que disminuyen su sistema inmunológico. ¿Para qué? Para que no rechace ese órgano que genéticamente no es de su cuerpo sin embargo hay estudios que demuestran que pueden tomar Ganoderma pero nunca se os ocurre recomendar Ganoderma a una persona que ha tenido eh, un trasplante de cualquier órgano nunca sin la autorización de su médico si un médico dice que sí, perfecto si dice que no, que no ¿por qué? porque su autoridad está encima de todo él tiene autorización que si pasa algo con sus decisiones no le va a pasar nada pero si vosotros le recomendáis Ganoderma o un yogur, me da igual, que el médico dice que no y le pasa algo en ese momento, la culpa va a ser vuestra. Sea o no sea, va a ser vuestra. Por eso hay que ser absolutamente prudente con este tipo de personas o personas que toman cualquier tipo de medicamento, aunque sabemos que no le va a hacer ningún mal. ¿sí? La prudencia es lo más importante cuando hablamos de este tipo de productos. Bueno, aquí tenemos otras farmacias que hablan del Reishi, del Ganoderma, que tiene propiedades. Fijaros lo que por aquí, adaptógeno. Algunas propiedades terapéuticas, contraindicaciones, e infecciones, afecta a la acción de algunos antibióticos orales. Ahora, si tú consumes antibióticos y tomas ganoderma, va a hacer que el antibiótico funcione en exceso. ¿Por qué? Porque el ganoderma también tiene efecto antibiótico. Por eso quiero decir que muchas veces la información, fíjate tú, si es adaptógeno, hace que tu cuerpo se adapte a cualquier cosa que le vaya a agredir inmunostimulante, in, in, in, aumenta el sistema inmunológico, anticanceroso, esto lo saqué de una farmacia, esto no lo digo yo, esto lo dicen en las farmacias, en esta farmacia yo lo extraí. Baja el colesterol, analgésico y antiinflamatorio, antiviral, a los virus, hepatoprotector, antialérgico, mejora el estado emocional, así que te hace estar más contento, eh, tiene antioxidantes, es neuroprotector, protege el cerebro y es antidiabético. Esto lo dice una farmacia. Ellos sí pueden decirlo, pero nosotros no podemos decirlo. Pero sí podemos decir que ellos dicen esto. No sé si me hago entender y soy capaz de explicar. Eh, la manera de decirlo no es... Lo importante no es lo que dices, sino la manera en que lo dices. Sobre todo para no incurrir en una ilegalidad. Bueno, es una página web muy interesante de un doctor que tiene un canal en YouTube. Podéis mirar ahí. Luego esta, esta grabación no subiría a mi canal de YouTube. Y dice que las personas a partir de 50 años, que es vital para su sistema inmunológico el consumo del reishi o del ganoderma Yo tengo 53 años, veo a mi alrededor personas de mi edad que se van muriendo. Es curioso, ¿no? Y dices, claro, todos vamos a morir, más tarde o más temprano. Cuanto más tarde, mejor, obviamente. Y que estemos en buenas condiciones el tiempo que nos dé de vida a Dios. Pero... Muchas veces no es culpa de Dios que nos muramos antes, sino nuestros hábitos alimenticios y nuestras costumbres. Si consumimos productos para mejorar nuestra salud, viviremos más y mejor. Si no nos cuidamos, viviremos menos y peor. Esto es una decisión absolutamente tuya, personal. Es tu decisión. No te importa, sí si te importa, te preocupas, no te preocupas, tomas las medidas adecuadas o no las tomas. Fijaros. Yo quiero que entendamos que en esta presentación, que ahora hablaré de ganoterapia un poco profundamente, entendamos que podemos dar soluciones. Nosotros somos solucionadores a personas que quieran solucionar problemas. Hoy en día hay un gran riesgo, fijaros, eh, de que se muere la gente... Según la Organización Mundial de la Salud, que bueno, supongo que serán datos reales, ¿no? Obviamente. Enfermedades del sistema circulatorio en 48%. La mitad de la gente se muere por mala circulación. ¿Por qué? Por una alimentación deficitaria de nutrientes y una alimentación absolutamente basada en alimentos que no son alimentos, que es porquería. Comemos muchas cosas que no son comida realmente. Luego, de cáncer, un 26%, es decir, de cada 10 personas que conozcas, 25 es posible que mueran de cáncer. Y de problemas circulatorios y tumores, al final, en total, sumas problemas circulatorios y tumas, y sumas cáncer, es decir, de cada 10 personas, 7,5 van a morir de estas dos causas. Bueno, pues nosotros tenemos, nosotros tenemos la posibilidad de poder ayudar a esas personas. Bien. Bien. Aquí tenemos un pequeño cálculo que en China también pasa exactamente lo mismo. ¿eh? Esto, centro chino para el control y prevención de enfermedades. No, no importa, la OMS y China no está en la OMS, que creo recordar. Entonces, fijaros, cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias y hipertensión. Es importantísimo que podamos dar soluciones a todas estas personas. Bueno, aquí vemos los beneficios que tiene Ganoderma, todo esto. Metabólico, hepático, hígado, eh, corazón, cardiovascular, sistema inmunitario, respiratorio, sirve para todo. ¿Por qué? Porque no es un medicamento. Los medicamentos te hacen para una cosa o dos cosas o para un síntoma. Esto no es un medicamento, es un alimento que tiene esas propiedades. Hace que tu cuerpo busque el equilibrio y eso hace obviamente que se encuentre muchísimo mejor. Bien, esto es un vídeo, voy a un momentito, voy a poneros el audio del vídeo. No, no tiene audio, lo hablo yo. Mirad. Este es un vídeo que he incrustado dentro de la presentación, donde vais a ver, por ejemplo, cuánto ganoderma puede o debe de tomar, por ejemplo, al día un niño de tres años en adelante. Media cápsula de RG y GL. Con leche. Bueno, yo lo de la leche la quitaría, pero bueno, esto lo han hecho en Malasia. Media cápsula a la mañana y media cápsula a la noche. Media cápsula de RG y media cápsula de GL. Esto sería realmente... Un momentito. Primera semana, segunda semana, ¿sí? Eso es. Eso es. Un gel a la mañana y un gel a la noche, segunda semana y tercera semana sería, pues, pues, un poco más, ¿no? Bien, ahora vamos a ver en niños de 12 años y mayores. Vemos que va aumentando la cantidad, ¿no? La cantidad de calidad depende de cómo se presente o puede aumentar mujeres embarazadas que sientan bien pueden empezar <squeals> a ah, tomarlo después del cuarto mes, por ejemplo. Bien. Vamos a ver. Bien, fijaros, nota importante, las personas que están tomando medicamentos prescritos por un médico no deben de parar de tomar sus medicinas mientras están tomando GL y RG. especialmente las personas que tienen presión alta y diabetes. Consulte con su médico para que le pueda autorizar a cambiar la dosis. Porque qué? ¿Qué va a pasar? Fijaros, si una persona tiene un problema de hipertensión, está tomando un medicamento para hipertensión, que puede ser, por ejemplo, Seguril, que es un diurético para que le haga eliminar líquidos y bajar la presión. Vale. Un antitrombótico o un anticoagulante o lo que sea. Vale. No hace falta que sepáis todo esto. Simplemente es suficiente con que luego lo que os voy a explicar. Y de repente le baja la tensión más, porque el ganoderval está haciendo ese efecto en el organismo. El médico es el único utilizado para bajar la cantidad del medicamento. Y de esa manera, poco a poco, llegará un momento en que esa persona no necesitará el medicamento. Porque el medicamento tiene efectos secundarios. Ese medicamento, a veces el prospecto te dice que te puede hacer daño en el hígado, que puede hacer daño en el riñón, pues puedes evitar esos problemas. Entonces, la idea es buscar soluciones sin generar problemas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Este vídeo ya lo subiré a YouTube y lo dejaré continuamente para que se pueda ver y lo podáis parar. Una persona que tiene depresión al día, De 4 a 8 cápsulas al día. Dos, de 2 a 4 RGs y de 2 a 4 GLs. Puede notar, esta persona cuando empieza a tomar los productos estos efectos, porque su cuerpo empieza a funcionar. Cuello, espalda y hombros tiesos y dolorosos. Tensión, dolor de cabeza. Después de 90 cápsulas contiene, ya verás, que bola, con la, la, la presión tiene, va regulándose poco a poco. Porque cuidado, no nos equivoquemos. Esto no es un milagro, esto no es, te lo tomas y al día siguiente estás perfecto. Y no solamente eso, sino que los problemas que llevas varios años arrastrando, tú empiezas a tomar ganodema y en dos días se te cura y no consumes más. Esto no es así. Esto es un producto que poco a poco va funcionando en el organismo y va regulando. Porque un proceso de varios años de enfermedad no se va a regular en dos o tres días. Necesitará semanas o meses. Pero tú irás viendo que paulatinamente el cuerpo va buscando el equilibrio. ¿Presión baja? Bueno, pues más o menos lo mismo. Bien. Ahora vemos, por ejemplo, en diabetes, de 4 a 12 cápsulas al día. Vemos los efectos que suele tener una persona que tiene diabetes. Alta frecuencia urinaria, suele ir mucho al baño, suele tener mucha sed. ¿Por qué es eso? ¿Por qué a un diabético le pasa eso? Porque su cuerpo empieza a intentar eliminar el exceso de azúcar en sangre porque no produce la suficiente de insulina, entonces tiene que ir, a, tiene mucha sed, tiene mucha sed, necesita beber agua, necesita beber agua, va al baño, bebe agua, va al baño. Y automáticamente te darás cuenta que esa persona puede tener problemas de vista, puede tener problemas de piel, puede tener psoriasis, puede tener eh, la presión arterial alta. Bueno, cuando empieza a tomar el ganoderma, el nivel de, de azúcar puede llegar a aumentar. En cuanto empieza a tomar el ganoderma... Pero poco a poco empezará a bajar, empezará a bajar, empezará a bajar. Pero el hecho de que empiece a funcionar el organismo puede haber un efecto de aumento y luego poco a poco va bajando. Es decir, es porque el cuerpo está intentando a buscar el equilibrio. Y puedes notar que se te hinchan las manos también, pero luego eso va a regularse. Es decir, estos son, según DXN las cosas que se pueden ir sucediendo mientras empiezas a, a utilizar los productos de xn problemas femeninos de 4 a 6 si os dais cuenta la cantidad de productos normalmente son de 4 a 6 de 4 a 8 de 4 a 10 luego os pondré este vídeo de los problemas de corazón de 4 a 12 cápsulas como en la el problema es más grave cuanto más grave es obviamente más cápsulas vamos Ahí gritándole, pero siempre de forma ascendente, de menos a más. No voy a detenerme en cada una de estas situaciones. Asma, por ejemplo, de 4 a 6, ya veis que es una enfermedad menos grave, ya no son 12, son como 6, que pueden ser 8, ¿eh? no pasa nada. Bien. Ahora vamos a ver la siguiente más adelante. Por ejemplo, de 4 a 10 en problemas de riñones, espiríneas de 4 a 6 en la vesícula, por ejemplo, serían de 4 a 6 probablemente. Ahora bien... Importante cuando son temas de riñones, es mejor consumir córdices que canoderma, lo que pasa es que normalmente también utilizan canoderma, pero es mejor el córdices. Acidosis, exceso de acidez en el organismo. Ya ves que puede tener úlceras en la boca, en las encías, se siente débil, se siente decaído. Cuando empieza a tomar ganoderma puede tener mucho sueño, el cuerpo se siente caliente y le da mucha sed. La orina está parduzca con frecuencias porque esto empieza a eliminar ácidos, ¿no? Entonces, de 4 a 6 cápsulas al día, tienes hepatitis A, B o C, de 4 a 12 cápsulas al día. Bueno, para el tema del hígado es buenísimo, tengo muchos testimonios. Inicio uno de 4 a 6, te voy a contar una anécdota. Bueno, tengo dos una de hepatitis de una cirrosis hepática que es más grave que una hepatitis un señor de ecuador creo que era de la provincia del oro chincha ese señor tenía un problema que le dieron tres meses de vida de esto hace ya ocho años y en ese momento lo único que podían conseguir era cocochi no había ganado de en cápsulas no había café negro y se tomaba dos bolsas diarias de cocochi en tres meses se le curó Sigue vivo y bueno, es uno de los hombres más embajadores de DXN, obviamente, porque vio unos resultados espectaculares. Y en Insomnio tengo un testimonio aquí en el País Vasco, en Bilbao, una señora que llevaba 30 años sin dormir. Una cosa, Yo os, os, os juro que cuando me dijo su, madre, su, su hija... El testimonio me puse a llorar, vamos, de verdad, de la emoción. ¿Os imagináis que es 30 años sin poder dormir? Dice que era raro que una noche pudiera dormir media hora. Todo fue a causa de un tratamiento que le hicieron del cáncer, que le curaron el cáncer, que bueno, también no está mal, ¿no? Y uno de los efectos secundarios es que le alteraron de tal manera el sueño que era absolutamente imposible de dormir. Le hicieron, utilizaron una máquina de protones o no sé sí, qué me estuvieron contando. Empezó a tomar el café negro y ganó derma y, y, y de repente se dio cuenta que una noche durmió una hora, no se lo podía creer. Eh, una semana después durmió tres o cuatro horas y ya dormía, ya últimamente lleva seis o siete horas durmiendo, de esto hace ya como tres años. Esta señora eh, se tiraba toda la noche escuchando la radio, porque no, no podía dormir, era imposible. Y, y obviamente, claro, no fue tomando una cápsula en la primera semana, también estuvo un proceso de dos o tres meses para dormir completamente, pero es una señora que era más mayor, ¿eh? y, y que no tenía sé, cerca de 68, 70 años. Eh, yo la verdad es que he visto cosas en estos ocho años que me han enamorado al producto, y bueno, anemia, esterilidad, bueno, en fin, sirve, pie de atleta, epilepsia aquí por ejemplo yo ya hay ciertas cosas que yo añadiría otras cosas también ¿eh? después de una operación porque te va a ayudar a cicatrizar más no es decir es importantísimo saber que esto ayuda a que el cuerpo desintoxique regula todos los órganos todas las vísceras todas las glándulas desintoxica regula alcaliniza y oxígena. vamos que eh, por eso se llama el rey de las hierbas, ¿no? Y luego es bueno, que aunque hoy vamos a hablar solamente gano de ganoderma, complementarlo con la espirina. ¿Por qué? Porque la espirina nutre, eh, apoya la ganoterapia, pero la ganoterapia, aunque sea la columna vertebral de todo tratamiento, es bueno que vaya apoyado o reforzado con algunas cosas, dependiendo el caso. Por ejemplo... La espirina enriquece los glóbulos rocos, rojos, alcaliniza la sangre y ayuda a oxigenar la sangre. ¿Por qué? Porque si tú tienes glóbulos rojos, tienes más sangre. Los glóbulos rojos son los que van eh, transportando el oxígeno a las células. Y a la vez, si tomas GL, que tiene mucho germano orgánico, aumentas más la oxigenación de los glóbulos rojos que transportan el oxígeno a las células. Entonces, claro, es el complemento perfecto. Ambas cosas, ¿no? Por eso normalmente siempre que se consumen los dos. RGIGL y, y esto. Bueno, entonces sabemos que nos va a ayudar en el sistema inmunológico muy importante. ¿A quién le viene bien el derma A todo el mundo. Niños, adolescentes, personas mayores, a niños de edad escolar, matrimonios, solteros, casados, mujeres embarazadas pueden tomar gente enferma. Todo el mundo es una persona que puede beneficiarse del consumo del garoderma. Os voy a contar una, otra anécdota que a mí me gusta mucho porque yo suelo tener muchas. Ayer, ayer, antes de ayer, un, un, un exnovio de mi esposa, bueno, todos hemos tenido exnovios y exnovias, ¿verdad? tal cual, pues, un tipo muy bajo, muy interesante, muy inteligente además, un tipo muy bajo. Eh, dice que él no se gasta el dinero en estos contos. Y está enfermo, está jodido. Sí, está jodido y ha tenido que hacer un ataque al corazón, es más joven que yo. Y, y yo le dije a mía, dile, dile, no quiere dile no quiere gastar, es de puño cerrado y, y le va muy bien económicamente. Es un hombre muy trabajador, muy inteligente. Pero no invierte en su salud. Y ha tenido un ataque al corazón. ¿De qué te sirve toda la plata del mundo si pasado mañana todos nos vamos a morir, pero cuanto más tarde mejor? Ahora parece que se ha dado cuenta y se ha concienciado y va a comprar los productos, ¿no? Es decir, si no inviertes hoy en tu salud, mañana invertirás en tu enfermedad. Y es posible que no puedas volver a recuperarte. Igual con Ganoderma lo puedes conseguir. Pero si podemos evitarlo, obviamente es muy inteligente evitarlo. Y es de necios, obviamente, no, no evitarlo. Pero bueno, en fin, cada uno hace lo que quiere. En estas empresas, obviamente, tenemos mucho desarrollo personal, nos enseña a superarnos, a mejorar, a evolucionar, a crecer. He tenido muchas conversaciones con Fátima, por ejemplo, de Colombia, ¿no? es líder de Colombia en Bogotá. Esta niña, por ejemplo, me digo niña, bueno es un poquito de miedo más o menos, un pin más, pero es una mujer súper emprendedora, eh, ha crecido mucho, se ha desarrollado mucho con, con las ventas directas con las empresas de multinivel, porque ha estado muchas trabajando en muchas otras empresas. ¿no? O sea, es importante desarrollo personal, tu alma, tu espíritu, tu coeficiente intelectual, tu salud. Y que a la vez puedas tener una manera de poder ganarte la vida. Porque hoy en día, bueno, por lo que está cayendo aquí en Europa con lo de Ucrania, pues eh, a ver qué pasa. Entonces van a subirnos todo porque van a cerrar el grifo del gas. <risa> y vamos a tener que trabajar más para pagar lo que nos van a cobrar. Con esto os quiero decir que es importante la salud, es importante, eh, DXN es maravilloso... Y bueno, esta es un poquito la presentación que quería haceros, sencillo, sin complicarnos la vida, y, y ahora pues pues, pues nada, vamos a ver qué preguntas tenemos. Antes tenía unas preguntas para mí. Voy a abrirlos, la posibilidad de que abráis los micrófonos. ¿Dónde está aquí? Ahora puedes. Lorena, tú primero que eres la que me ha dicho antes que tenía unas preguntas. Sí, que te preguntaba que, como soy nueva en esto, que he comenzado a tomar el RG y el GL. Mm. Bueno, he seguido las indicaciones de Fátima, que me ha dicho que, eh, que ella suele tomárselos en la mañana. Mm. Pero, eh, claro, yo no sé si me lo mañana para la tarde, porque yo hago ayuno intermitente, que tú debes saber también un poco sobre el ayuno intermitente. Entonces, ¿eso me corta el ayuno? No, vamos. No. Cuando hacemos ayuno, normalmente intentamos no consumir alimentos. Puedes consumir té normalmente, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Bueno. Eh, eh, una cápsula es nada, son 450 sí, sí. miligramos y más aún te va a ayudar al proceso de desintoxicación. Porque una de las funciones del ayuno es reactivar todos los órganos para que empiecen a eliminar, a limpiar, a hacer diuresis, ...entonces obviamente el ganoderma te va a ayudar... ...a potenciar ese ayuno... ...y además te va a nutrir... ...sin consumo de calorías y alimentos, claro... ...no, no, no. Ajá. ...entonces si ¿sí es mejor que me lo tome en la mañana... ...o en la, o, en la, o cuando consuma mi primera comida... ...o no importa... Mejor ...mejora la mañana en ayunas... ...porque sabes lo que pasa... ...si tú consumes cualquier otro alimento... ...al final en el estómago... ...se mezcla todo... ...y el nivel Ajá. de absorción... ...no es que se vaya a dificultar... ...pero sí se pierden nutrientes... Entonces, pues claro, como el canoderma es tan completo y tiene tantas cosas maravillosas, si estás solo lo vas a absorber más rápido y más puro y más 100%. Entonces, no... no es Claro, mejor. también Entonces, consumo la espirulina. Entonces, ¿no pasa nada que me tome el GL, RG y las espirulinas? todo Exactamente. Además, la espirulina ah. que entra dentro de la teoría verde, porque, a ver, la molécula que tiene la espirulina es exactamente igual... En menos en menos en una sustancia que no me acuerdo el nombre que los glóbulos rojos que es la hemoglobina entonces es un enriquecedor de la sangre y lo, Aparte que es alcalinizante y mineralizante entonces vamos, es, es perfecto y tengo tengo dos testimonios te los digo cuéntame, cuéntame por favor mira eh, eh, mi hijo eh, pues él es muy reacio a tomar nada ni nada no quiere tomar dice digo era, mira para entonces le mostré la espirulina tan chiquitita que es. Le dije, tómate esto, ya que tú vas a empezar, pues tómate cuatro, no pasa nada. Bueno, no me hice casa. Entonces, el fin de semana, eh, no este fin, eh, bueno, más bien sería como el lunes. Entonces, tenía ese día libre y se fue con los amigos de Copas. O sea, es que yo, le, le dio resaca, lo que en Colombia llamamos guayago. Entonces, le dije, papi, tómate las espirulinas, yo me voy a trabajar. Y le dije, dijo, ¿cuántas? Le dije, tómate cuatro y el, la dosis son seis, pero tómate cuatro, tú que vas a empezar. Bueno, eso pasa así, entonces ya el otro día le dije, ¿qué? ¿Te tomas la espirulina? me dijo, sí, me gustó mucho, me dijo, ¿Por qué? me dijo, porque llevaba una cruda, o sea, un guayabo que me moría. Me dijo, mamá, y pensé que yo no iba a aguantar la mañana, me dijo, y me sentí, no me dio nada. Le dije, la espirulina, me dijo, ¿en serio? Le dije, sí, me dijo, pues entonces compré un frasco más grande, me dijo. <risa> <risa> y ahora con el cocochi, porque él es de los que toma, el si no desayunas, un squeak, que tú sabes que en España es de comer Nesquid, Nesquid, Nesquid, que no me gusta porque, entre comillas, si me perdona la palabra, eso tiene mucha mierda, empezando que tiene azúcar y tal, entonces le dije, a papi, esto es natural, esto es tata. Ta. y ayer me dijo, me dijo, mamá, le eh, dije, ¿qué te gusta el chocolate? Me dijo, está muy rico, sabe, el chocolate de Colombia, entonces li, me dijo, ¿y sabes qué me siento? Le dije, ¿qué, te sienta mal? Me dijo, no, me siento más lleno, le dije, ¿en serio? Le dije, ese chocolate, porque yo, entonces, él es un niño que parecía un ternero, tomaba mucha leche, y como la leche no es buena, entonces yo le hago la leche vegetal, yo le hago la leche de avena, yo misma se la preparo. Entonces él se toma una pinta, ya sabes tú cuál es la pinta, de leche, que es casi medio litro de leche, y se pone uh, dos paquetes de cocochi. Dije, papi, pues si ve que es mucho, ponte uno y medio. Ponte uno y medio, al otro ya te toma. Y entonces me, dijo, me siento súper llenísimo. Le dije, pues me alegra mucho escuchar eso. Me dije, voy a pedir entonces más. Fíjate tú, ¿vas a hacer qué años tiene a tu niño? Mi hijo 23. Niño. Es mi niño, es mi niño, es mi niño. <risa> <risa> bueno, yo tengo uno de 22 que tiene más pelo que yo en la espalda y en los pechos ya, pero eh, eh, efectivamente, mira, ¿vas a hacer qué, qué está estudiando o está trabajando el niño? está trabajando, un trabajo fuerte porque llega a las 3, 4 de la mañana porque está trabajando en un restaurante y tú sabes que lo que es restauración sí. es un trabajo pesado. Tuve el tuve negocio días hace años, ¿no volveré? a uh -huh. no, sabes tú que eso es pesadísimo. Conozco. Mira, te explico, a ver si le entran ganas de estudiar o de evolucionar en su sector, ¿eh? que puede hacer, por uh -huh. ejemplo, estudios de... está estudiando? Está estudiando para sumiller el sommelier además muy bien bueno, bueno el vino y catar vinos muy bien bueno. no, y que aquí aquí aquí le entra aquí es más difícil porque aparte si está aprendiendo en inglés sí. eh, para aprender sommelier le, le dan en francés y en alemán o sea son sí. inglés frances, sí. francés y ¿No? alemán está sí. dura sí. la de la lucha está dura que voy a Está bien Ahí. Mira, te cuento, Lorena, eh, es muy interesante lo que me estás diciendo. Date cuenta que el, el, ganoder, el, el ganoderma y la espirulina, sobre todo el ganoderma, el GL, si quieres puedes darle más GL que RG. Y luego además, eh, lo que es el cocochi tiene más GL, tiene GL solamente. El GL oxigena el cerebro. Entonces va a hacer que tu hijo sea más inteligente, sea capaz de concentrarse mejor. Y va a hacer que sus estudios sean más fáciles. Claro, Tenéis que estudiar. está bien cansado, ¿no? Claro, no se cansa tanto el cerebro, funciona mejor, se oxigena más el cerebro, entonces es más fácil para estudiar, se vuelve más inteligente, a fin de cuentas. Si embargo, en squid te vuelve más tonto, porque tiene muchísimo azúcar. Y luego tiene muy mucho poco azúcar. cacao, porque el cacao no es magnesio y es muy bueno. Por eso uh -huh. le llena tanto el, el cocochi, porque tiene mucho más cacao. Tú sí, ves el color. Tú ves el, el color, además cacao, que, que Colombia es un productor de cacao. No, dice, ya lo probé, está delicioso. Está riquísimo. Ves el color, es más oscuro que un squeak, porque tiene más cacao. Uh -huh. El otro sí. tiene muy poco cacao, tiene harina, y tiene manzines, bueno, una porquería. Y eso le ayuda para las alergias, porque lo que hace es que llegamos aquí a Londres, le ha dado como alergia, cosa que en España nunca sufrió de una alergia. Bien, puede ser que vayan mejorando la alergia a corto plazo o tarde un poco. Le doy, o que le damos. Pues puede ser porque esté desintoxicando, claro, tampoco está tomando ganoderma, porque igual puede ser por el cambio de... No, ah, de momento no, el comienzo a tomar apenas eso, pero te digo, sí, es algo que si tú me recomendaras, dale esto para la herencia, de pronto sea un, mucho mejor o... El sí. el... De momento está tomando el cocoche y la espirulina, está tomando. Pues que se consuma dos RGs y dos geles a la mañana justo junto con la espirulina y ya está. Eh, claro, sí. Para que su sistema inmunológico vaya mejorando y, y va a dar más fuerza y más energía. sí, sí. Uh -huh. sí. Esta en una edad que necesitan mucha energía y mucha muchos nutrientes. Trabajar y estudiar, sí. pues, contarás, vamos. Y tomar. Y salir a divertirse. Con 23 años, ¿quién no ha tomado, por favor? Todo el mundo. Todos hemos tomado. Tiene que pasar ese momento de la vida. Es normal. Sí. Y que no se le vaya de la mano, es normal. ¿Tú estás, tú? No, no, no. No, es buen chico, es buen chico. Tú te ocuparás de eso como madre. Teo. Buenas tardes. Hola. Eh, Teo, quería preguntar, eh, por ejemplo, eh, cuando empezó la plática, se hablaba de problemas de la circulación de la trombosis, ¿verdad? Sí. Eh, a mí me detectaron hace como tres semanas que traía un coágulo en una pierna. ¿verdad? Sí. Estoy este, tomando, bueno, ahorita ya ya se me terminó el RG y el GL, no lo he comprado, pero estoy tomando el café. Vale. Eh, por ejemplo, el, el café negro, ¿verdad? Este Y estoy tomando medicamento que me dieron en el hospital. ¿Sí? ¿verdad? ¿Lo puedo seguir tomando junto? Es, o sea, porque ¿Debe? ahorita no puedo suspender el medicamento que me dieron. Pero ¿Puedes? no me hace daño ¿Debes? seguir tomando el café, ¿verdad? No, puedes y debes. Porque sí. date cuenta qué medicamento te anda, un anticoagulante, supongo. Sí, es un anticoagulante. Sí, bueno. Y primero me dieron... Una semana, cuatro pastillas diarias y luego ya esta semana ya empecé con, no, diez días, cuatro pastillas diarias y luego ya nada más dos pastillas diarias, una en la mañana y una en la noche. O sea, porque eh, me dijeron que estaba mi sangre muy, muy densa, ¿verdad? Vale, te voy a hacer una pregunta por por, por, por, por, por, por privado para que me la respondas. Mm -hmm. eh, no hace falta que los demás sepan este tipo de cosas. <risa> sí. La... sí. La... No, no, sí. yo no sé si tú quieres o no quieres decirlo esto en público, yo te lo pregunto en privado. Si quieres responder. Sí, el... no, sí, sí, está todo completo, todo en órdenes. Uh -huh. Por eso. Entonces, eh, el hecho de haber hecho eso también ha repercutido en que tenga estos problemas, porque está pasando uh -huh. con mucha gente, ¿no? Si tienes una tendencia, uh -huh. obviamente esto te lo va a agravar. Ahora bien, el ganoderma, tu tomate mínimo, yo me tomaría... Vamos, yo soy muy médica, yo, yo soy un hipocondriaco perdido. ¿no? Si he visto lo que tomo yo, yo creo que la gente a mi alrededor se está muriendo. Entonces, como, como para no tomar cosas, ¿no? cuenta que yo, eh, ¿cómo te puedo decir? Mi padre murió de cáncer, eh, es muy duro ver a tu padre morir de cáncer cuando tienes buena relación con él y, y, y bueno, y mucha gente enferma. Eh, yo yo, yo no, no, no me he vacunado, ¿no? Por ejemplo, vamos, tengo el forro. ...yo no me nada ni por el forro... ...no, no creo en, en nada de la medicina... no ...si tú quieres al hospital voy... ...obviamente no... ...entonces uh -huh. yo me tomaría si fueras tú... ...mínimo 8 RGs y 8 geles al día... ...no juntas... ...por ejemplo... ...2 y 2 a la mañana antes del desayuno... ...2 y 2 antes de la comida... ...2 y 2 antes de la cena... ...y 2 y 2 eh, antes de la merienda... ...si haces 4 comidas... ...2 antes de cada comida... Si haces tres, que espero que no sea así, porque hay que comer varias veces al día, pequeñas cantidades, automáticamente tienes que mantener un flujo continuo de ganoderma en la sangre para que te ayude a que la sangre vaya cogiendo su fluidez natural. ¿Pudiera darse el caso que si te pasa, que te bajas, te sueles mirar la presión arterial? Uh -huh. Tengo presión alta. Vale, me imagino, uh -huh. por eso tiene los trombos también. Eh, cómprate uh -huh. un reloj de estos que termina la presión arterial, que vale bueno, no sé 30 euros, no vale dinero, y apúntate uh -huh. todos los días. Porque puede darse el caso de que te baje en exceso la presión arterial. ¿Por qué? Porque el galoderma hace ese efecto de licuar la sangre y el medicamento va a llegar un momento que no va a ser necesario y te va a licuar en exceso la sangre. ¿Por qué? Porque el galo de uh -huh. te está modulando la fluidez de la sangre. Entonces tú vas al médico y es que me ha bajado mucho la presión arterial, entonces te bajará el medicamento. Uh -huh. Él entenderá que gracias al medicamento, que es mejor que piense eso, que nosotros no queremos pelear uh -huh. con nadie, entonces te bajará uh -huh. el medicamento, que esto puede pasar en un mes, o en dos, o en tres, no lo sé. Influye mucho tu alimentación, depende de qué comas, depende de tu alimentación, obviamente va a influenciar en que tengas resultados antes o más tarde porque hay alimentos que no son buenos para la sangre pero bueno esto es un tema muy largo y si quieres quedamos un día tú y yo solo si te lo explico todo sí, porque si no vamos, sería rarísimo porque a mí no me gusta decir las cosas hace esto y hace lo otro yo me gusta que tú sepas por qué te digo esto y por qué no te digo esto para que entendamos y de esa manera espirina también es bueno que tomes porque a ver si tú tomas ganoderma, muy bien. Si tomas ese medicamento, también tu sangre no solamente se fluidifica de una forma natural, sino se está fluidificando de una forma artificial. Entonces, es muy posible que tengas un déficit, por ejemplo, de, de hierro en la sangre. Eh, si tú tienes un déficit de yodo o de otros minerales, también la tiroides empezará a dejar de funcionar bien, empezará a sentirte cansada. Eh, entonces, la espirulina te va a ayudar a que la sangre esté rica de nutrientes una sangre rica en nutrientes, rica en oxígeno va a hacer que tú mejores la salud más rápidamente y obviamente el ganoderma va a fluidificar y te va a contrarrestar ese efecto negativo pues, de este tipo de productos que mucha gente ha tomado eso es uh -huh. okay. pues gracias Teo, de veras que sí este me, me ayudó eso porque muchas veces por el trabajo u otra cosa hacemos a veces nada más dos comidas diarias y como dice este debe ser tres o cuatro ¿verdad? Uh -huh. No, por Dios. Mira, desayuna, Tienes que desayunar fuerte. Pero uh -huh. claro, no desayunes dos donuts, un café con leche y, y, y unas pastas de chocolate. No. Eso no es un desayuno, eso es una porquería. Cómete dos huevos fritos que me da lo mismo, no importa. En aceite de coco, obviamente, si sí es importante, o aceite de oliva extra virgen como mínimo, ni se os ocurra consumir aceite de soya, aceite de girasol, aceite de oliva que no sea extra virgen, porque esos aceites no son naturales y suben los triglicéridos y espesan la sangre y generan inflamación. Te comes medio aguacate o un aguacate entero que tiene una grasa muy saludable con mucho magnesio y muchos minerales y mucho potasio y todo eso te va a ayudar para que estés más sana y tengas energía por lo menos dos o tres horas y luego llévate... Yo no soy amigo del pan, pero llévate un sándwich de, de, de, de algo, o llévate unas frutas como fresas, arándanos, que a veces no tenemos esa costumbre, intenta quitarte el arroz, intenta quitarte las papas, que yo sé que están muy buenas, comete solo el sábado y el domingo como homenaje, no sé. Intenta comer alimentos, miren Google, alimentos que generan inflamación. afirma todo lo que genera inflamación hace que la sangre sea más gruesa. Y puedes tener trombos. Claro, y tener un trombo es muy peligroso. Puedes tener un problema del cerebro, un, ¿cómo se llama esto? Una, un ictus. O puedes tener una tromboflevitis. Y. Es que es muy peligroso. ¿Qué tienes, ¿Te puedo preguntar? Gracias. Mande. Vale. ¿Cuántos años tienes? Yo, 68 ¿Sí? Dios santo, 68 <risa> Pues vamos. <risa> Pues de niña, por Dios, yo pensaba que habría con con bueno, pues, si, si, que tener mi WhatsApp personal, ¿verdad? Bueno, mm, si lo Yo tienes. lo quiero. No, no lo. Ahorita ahorita salió porque uno de los muchachos lo puso en el grupo, eso. pero no tengo el, el directo, por eso me pude conectar. Claro, pero claro. Sí, sí, ¿me lo mandas, por favor? Sí, sí, sí yo te lo mando. más el Vinicio se lo puede dar a cualquiera que necesitéis. Yo con mucho gusto para poderos ayudar, sí, bueno, eso es esto, te lo mando por, por aquí. Y nada, pues eso, me, dime por favor tu nombre que estás en el grupo de, de, de Vinicio en Londres, porque a mí me escriba mucha gente, al final no puedo responderle a todo el mundo. No, el, el nombre que aparece es de que sí, es mi hija, yo soy Paula. Bueno, ¿verdad? no importa, tú dime que estás en el grupo de Vinicio y yo automáticamente te atenderé con mucho amor. Eso es, nada más así le pongo. Eso es, tú, pues, ¿sí? soy Paula del grupo de Vinicio, que estuvimos hablando el día anterior por WhatsApp, y, o por, por Zoom y ya, está, y, y ya está. Ok, esto se está grabando, pero lo van a poner en YouTube, ¿verdad? Sí, sí, y os tengo que pedir permiso si todas estas conversaciones también las puedo subir, si queréis, y si no, no, ¿eh? tampoco se os sí. ve la cara. Sí, no, no hay problema, pero si yo quiero este, porque quiero mostrárselo a alguien más, sí. entonces para... Porque como no lo, no lo estoy grabando, no entonces preocupes. vamos a sacarlo del YouTube. Sí, yo lo tengo grabado, lo subiré y le mandaré el link a Vinicio. Ok. Bien. Okay. Sí, pues bueno, muchas gracias, Teo. Con mucho gusto, por Dios. ¿Alguna pregunta más? Eh, hola, Teo. Hola, Majo. <risa> eh, bueno, yo quería argumentar algo sobre el desayuno. Mm. El desayuno que por si a alguien, eh, eh, pues le le viene bien o le viene pues para ayudarle a en el desayuno. Yo normalmente no, eh, yo me como dos huevos y medio, medio aguacate, todos los días. Eh, pero también me tomo yo, eh, les voy a contar lo que yo tomo, y para decirles que no les va a dar hambre hasta las 10 de la mañana por lo menos. Yo me tomo 3 RG, 3 GL, 4 espirulinas, una cucharada de morinchi, una cucharada de rosel, una cucharada de cordipay. En un vaso de agua, en eh, una taza. Eh, seguido a eso, antes de salir de casa, me tomo un maca. Eh, les puedo asegurar que no van a tener hambre hasta las 10 de la mañana. Estoy seguro. Entonces, si a alguien le sirve de algo este desayuno, súper alcalino, que te da una energía, te da, te despierta al momento, así. Como hacer un clic así, y hace ¡plum! el cuerpo, la mente, todo. Entonces, si a alguien le sirve, pues mire, pueden empezar a hacerlo y probarlo primeramente. Gracias. Señor. A ver, eh, pero desayuno si te dura hasta duras 3 de la mañana, ¿para qué no la desayunas? Ah, mira, eso es otra. Bueno, ¿A las 6 de la mañana o es a las 9 de la mañana? ¿A qué hora no, yo no, no les he dicho eso. ¿Sabes a qué horas yo desayuno? Yo vivo en Londres. Yo desayuno eso a las 4 y cuarto de la mañana. Exacto. Yes, 4 y cuarto, así, más o menos 4 y media, aunque termines a las 5 de desayunar y salir de casa, te dura 5 horas el desayuno. Vaya. Sí. Muy bien. No tienes hambre, totalmente, nada de hambre. Entonces... Si al, al principio, al principio sí que, que el cuerpo, claro, está acostumbrado. Yo desde luego no consumo pan desde que, consumo pan muy esporádicamente. Eh, desde que conozco Ganoderma yo he dejado el pan por la mañana, no consumo pan. Eh, el pan lo consumo a lo mejor el sábado con mi hijo, el domingo, porque él quiere una tostada. Me dice papá, yo quiero una tostada, yo quiero con jamón porque él es muy español. Le gusta mucho el pan y el jamón. O sea, no puede no puede faltarle eso. Entonces me siento con él y me tomo una tostada con él. Con, con jamón igual también porque ya me hace, me pone ahí en compromiso él a mí. Y me la tomo. Pero de ahí no tomo otros días pan. Eh, pues yo les digo que no hace falta el pan para mí. He aprendido con los productos de Ganoderma a dejar el pan. Y lo he logrado. Y ahora, como les digo, tomo pan, pero esporádicamente, un sábado o un domingo. Eso. Ahora tomo mucho café también, ¿eh? Todo el día. Como ahora. Muy bien, yo también. Yo... Fíjalo, voy a contar una anécdota antes de la siguiente pregunta. Yo llevo hoy en día, comiendo todos los días, mínimo 10 huevos. ¡Mínimo! Y ahora como pocos. Empezaba a hacer pesas, a entrenar, pero sin hacer pesas yo ocho, seis mínimo. Y cuando tenía, él era joven, tenía 22 años, me llegaba a comer, estuve meses comiendo, no os miento, ¿eh? 12 huevos cada tres horas. Me estaba comiendo entre 40 y 50 huevos enteros diarios, duros, cocidos, ¿eh? no fritos. En mi vida he estado tan fuerte. Nunca he tenido un colesterol alto. Jamás. En la vida. Es decir, y siempre he tenido tensión baja. Nunca he tenido una tensión alta. Con esto que os quiero decir, que hay muchas mentiras en la alimentación. Muchas mentiras. Decir que si bebes leche vas a tener calcio y tus huesos van a ser sanos es mentira, por ejemplo. Es la mayor mentira del mundo mundial. Porque el país que más leche consume del mundo es Estados Unidos y es donde más gente hay con osteoporosis. Porque el, el, la leche del calcio, si tienes 100 miligramos de calcio, un litro, tiene 150 miligramos de fósforo. Y el fósforo impide la absorción del calcio. Y la leche vaca no es la leche para los humanos, para los terneros. Bueno, entonces con esto os quiero decir que lo del trigo ya es otro cuento que vamos, lo dejo para otro día. A ver, ¿alguna preguntilla más, queridos? A ver, Marcia Díaz, dígame. Y yo quiero preguntar, eh, porque ustedes saben, mi hijo tiene la cardiopatía, pero yo le estoy dando, él toma eh, aspirina, ¿no? Pero aparte de eso eh, le estoy dando en la mañana, es para como no pasarme a lo mejor porque la sangre es muy líquida o no sé, él está tomando en la mañana eh, dos cordicep, eh, está tomando la espirulina, toma cuatro y toma R, un RG, un LG, Morinchi, kokoshi pero como toma también espirulina, eh, por decir, perdón, aspirina, no sé si a lo mejor la, ahora él tiene muy líquida la sangre por la por la espirulina o no pasa. Mira, la espirulina ni el ganoderma nunca le van a hacer la sangre más líquida de lo que tiene que ser, por mucho que tome. Ahora bien, la aspirina es posible que le haga más efecto, pero de todas maneras eh, supongo que le mirará el médico su nivel de, de, de densidad en la sangre, la tensión arterial, como suele tener muy baja, normal o alta. Él tiene más bien en lo bajo. En lo bajo, no, por eso pues. Entonces, pero el ganoderma, sobre todo la aspirina le van a hacer que la sangre tenga más nutrientes, y tenga más oxígeno, más glóbulos rojos y más hierro. O si sea, nunca esto le va a hacer la sangre más líquida. Es la aspirina. ¿Cuánto toma? ¿Cuántos miligramos toma al día? Pero... Toma adiro, porque yo le traigo de España el sí, adiro. Sí, el adiro es ácido salicílico, es lo mismo que la aspirina, pero otra otra empresa, pero no, no es lo mismo. ¿Cuántas toma eh, No solo toma una, pero el, por ejemplo el lunes le van a hacer un examen de, de, de, de esfuerzo. Es que él es ventríloco único. Él tiene tres cirugías, ah. entonces tiene las pulmonares, tiene una la aorta, no sé cómo, bueno, tiene tres cosas. Pero, ¿verdad? Me, o sea, me, cuando voy al médico, ellos no ponen el reporte eh, porque hace cinco años ya le ponían un marcapasos y ellos ponen el reporte. Dice que la mamá se encuentra bien, pero pues él está bien. Entonces, no se cansa, tiene una vida normal. ¿Qué años tiene? 15. 15 años. Bueno, mira, aquí yo hay que ser muy prudente, que es un poco lo que he dicho yo. Obviamente tú como madre eres la única que puede tomar la decisión de ver que si lo que le estás dando le ha mejorado o le ha empeorado Yo lo veo bien porque incluso para este invierno que hay aquí, desde que estamos consumiendo él y yo el ganoderma, no nos hemos resfriado. Bueno, por ejemplo, ahora le dio a él una gripe, pero porque se moja y coge mucho frío, porque él que coge trenes, buses para ir al colegio pero para los otros años estamos más fuertes, no nos hemos resfriado como los otros años y, y él está bien, se le ve bien. Bueno, entonces, si tú ves que está mejor tomando los productos, eh, lo que sí te puedo decir es que nunca estos productos le van a hacer la sangre demasiado líquida. Puede sí. ser que, le haga que la, aspirina, la aspirina o el adilo, que es lo mismo, le aumente el efecto porque está tomando estos productos. Pero date cuenta que estos productos también le enriquecen la sangre, le mejoran el sistema inmunológico, mejoran el nivel de hierro en la sangre, mejora el nivel de oxígeno. Entonces, obviamente, le genera un beneficio que también va a ayudarle en todo, ¿no? De hecho, hay muchos estudios que utilizan el ganoderma para los problemas cardíacos. Creo que antes eh, en la diapositiva ha salido algo de eso, ¿no? Entonces, eh, el médico es el único que puede decir, bueno, vamos a, eh, vamos a bajar la cantidad de adilo porque tiene la sangre demasiado líquida. Bueno, pues le bajan el adiro y ya está. Eh, pero hay, lo único que pueden regular ellos es el adiro, porque esto es... oh. no, no, no le van a generar ningún problema, ninguno. Entonces, eh? ¿está ¿Es que le estoy dando de RG, LG? Con lo que le estás dando, si está bien, no hace falta que le des más. Te dice que, mira, yo soy partidario de darle lo que necesita. No soy... Eh, hay veces que hay personas que le piden una recomendación y te mandan unas cantidades exageradas. De una... Como dicen en Colombia, pues de una no puedes mandar una cantidad exagerada. Porque si con poco ya tienes resultados, ¿para qué más? ¿Eh? Más que nada porque yo creo que al final las cosas hay que utilizarlas en su medida necesaria. Hay gente ah, que perdón. Me... Dime. Y toma me... león. ¿Perdón? Y también toma melena de león. Bien, perfecto. Eso también es buenísimo. Eso es para el cerebro y para el estómago. Todo eso le va a ayudar. Ninguno sí. de nuestros productos le va a hacer mal. Nunca. Y si algún, no, no, día yo... pasa, algún día le pasa algo, es por, porque ha coincidido. Es lo que decía yo antes. Eh, mañana le pasa algo a alguien y, joder, es que estaba tomando la del Maya, pero ¿qué más estaba tomando? Porque esto no hace daño a nadie. De hecho, yo, en Ecuador, eh, una de las líderes que tengo, que es Diamante, Lupe Yaure, ella tiene tres hijos. El primero lo tuvo antes de hacer el de XN, el segundo y el tercero tomó los productos de XN y porque ella es de estas mujeres que cuando están embarazadas no comen nada, todo le da asco, vomita con todo. entonces estuvo en el embarazo prácticamente solo a espirulina y ganoderma y cocochi y nada más, porque le daba asco toda la comida, le daban náuseas. Y su segundo y su tercer hijo han nacido más largos y con menos peso, es decir, han crecido más el feto dentro del cuerpo. Así que si hasta una mujer embarazada le beneficia más que fue al médico, con la fortuna de que era un médico que sabía lo que era la espirulina, y le dijo que podía tomar perfectamente y que eso era buenísimo para ella porque nutre su sangre entonces si una mujer embarazada no le hace daño imagínate, no le hace daño a nadie okay. tranquilamente no te preocupes por eso gracias bien ¿alguna cosita más señores? señoras, señoritas yo, otra vez dígame Lorena mira yo tengo una hernia de hiato y a mí sí. a veces me da mucho reflujo Bien. ¿Qué puedo tomar? Eh, Melena de león. Ah, Melena de león y ganoderma. Y no tomes espirulina hasta que se solucione. Ah, te explico. Vale. La espirulina, te cuenta que es un alimento muy concentrado. Si en uh -huh. un grano tienes como un kilo o cuatro kilos de frutas y verduras, tienes muchísimo nutriente. Entonces es un alimento fuerte porque es muy concentrado. Uh -huh. Las personas que tienen hernia de hiato, bueno, es, para que no lo sepa, es que el, el estómago se dobla y se hace como un uh -huh. cierre. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, la comida no funciona correctamente bien y le suben los jugos gástricos y le queman la tráquea, es muy desagradable. Sí, a veces es horrible, a veces claro, voy a hacer eh, práctica de, de, de pilates, vas a ver las posturas que te hacen así y siento que, hoy Dios mío, me coge mucha tos, mucha tos! Y claro, ahora hoy en día tú toses y todo el mundo te mira raro porque uno dice COVID. Claro, y claro. es porque es el, es el reflujo, ese reflujo que hace que te dé la tos. Sí, sí, sí. fíjate que eso nos ha pasado a todos los que algún día hemos tomado alcohol y todos hemos vomitado en algún momento de nuestra vida por tomar alcohol y eso es súper desagradable bueno, pues esto es lo mismo. Sí. Pero, entonces, entonces eh, pues mira, menos mal porque ya tengo tengo en mi carrito que justo eh, hasta le pregunté a Vinicio porque voy a, eh, ya hice mi, mi carro de la compra sino que estaba esperando cuando Fátima me dijo que iban a ver un Zoom y mejor pregunto sí. porque entonces, ¿Melena de León? ¿y qué otra cosa me dices? El GL melena de león. No, es RG y LG lo estoy tomando. Eso, es, tómate, ¿cuántas estás tomando? Una y una, yo comencé pues, con una. Un poquito, tómate mínimo un RG y un GL a la mañana, un RG y un GL antes de comer y un RG y un GL antes de cenar y con dos melenas de león antes de cada comida, junto con el ganoderma. Ajá. Y ah, privado, y me dice que te va en una semana 10 diez días. Ah, vale, vale, entonces voy a pedir melena de león, que es lo que no eso, tengo, porque yo tengo el y RG. Buenísimo, te, te lo va a solucionar. Y si vemos que en 15 días no hay resultados, te hago un estudio nutricional, me dices lo que comes, todo lo que comes y te diré que tienes que dejar de comer. Todo lo que no como, porque ya te digo que yo como abuela ayuno, <ríe> he quitado un montón de cosas. Bien. Benicio, me tienes que dar tu receta para no comer pan, porque ese es uno de mis pecados, <ríe> la bollería. <ríe> la Ay, bollería. La bol Acabas de caer en la trampa, es que la, bo la bollería a mí me mata la bollería, pero ¿sabes por qué? Porque ah. en Colombia tenemos la costumbre de que un cafecito con un bollito un cafecito con una tostada un cafecito con un, y entonces me lo estoy quitando, porque la verdad me lo estoy quitando, y estoy procurando comer pan integral y tostado, que se supone que es más beneficioso Bueno, eh, te va a ir mira como Teo nos acaba de explicarlo de la ganoterapia, tú estás empezando. Uh -huh. eh, el, el, el, el ganoderma mismo te va a ir haciendo que tú eh, no te dé ganas, te quites ansiedad de comer pan. Pero eso tiene un proceso, tiene un proceso. No sí, ¿Está más aquí, aquí, no? <ríe> no, tiene un proceso. Eh, ¿Por qué? Porque te, tú te sientes, eh, te sientes llena, te sientes saciada y no te da esa ansiedad. Aparte, yo también tomo el morinchi, que es muy bueno. Eh, ah, sí, tú me que, dijiste. Tú me dijiste lo del morinchi. de ansiedad. Lo mismo lo que estaba comentando, eh, Teo. Eh, si estoy mal, Teo, por favor, me corrige. Eh, también lo, el morinchi es muy bueno para las personas que tienen la sangre muy, eh, ¿cómo se dice? Espesa sería la palabra, ¿no? No sé si me hago entender. Es muy bueno. Entonces, también va a regular. ¿Es verdad, Teo? No, no me... Sí, sí, sí. mira, se me ha olvidado antes de decir, efectivamente, mira, eh, el morinchi te va a ayudar a luchar... Es que, el, a ver, a ver cómo lo explico. El trigo, pero me da igual el trigo... Vamos a ver, mira, a ver, a ver si soy capaz de explicarte para ti. Las personas que hacen ayunos intermitentes tienen una filosofía que aunque yo no comparto respeto, eh, cuidado, nunca me vayas a pensar que yo no respeto cualquier filosofía de esas. Eh, eh, suelen tener unas tendencias, por ejemplo, al ecologismo, el naturismo, el vegetarianismo, eh, luego hay una tendencia que no me acuerdo el nombre, que solo comen cereales, que ahora no me acuerdo el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Mira, al final todos son teorías, fíjate. El vegetarianismo, ¿sabes que hay una enfermedad que se llama fructosemia, que creo que alguna vez lo he comentado? Tú te imaginas que un fructosémico que no lo sabe y no se va a enterar nunca, se hace vegetariano y se pone morado a frutas, va a acabar con el hígado destrozado. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que ninguna teoría es buena para todos, no existe. Ni la, por ejemplo, yo soy mucho más del, te del tema carnívoro, me gusta la carne, pero como en pequeñas cantidades. Eh, también como muchas verduras, pero desde que yo leí el libro de cerebro de pan me quedé horrorizado. A mí me encanta el pan de avena, por ejemplo, el bueno. El que coges y pesa 450 gramos, que es un pan bueno, que vale 7 euros el pan, vamos, que no es un pan de un euro. Que lo coges y parece que es una nube, que no pesa nada. Bien, las sustancias que utilizan el bromo en el pan y otras sustancias que utilizan para que se infle... Son valísimas para el intestino. Pero el trigo, eh, todo el trigo del mundo, todos los cereales del mundo, y en la avena, el centeno, el mijo, eh, yo qué sé, todo eso están modificados genéticamente hace más de 50 años. Ya no existe trigo natural. Entonces, ¿qué pasa? El intestino genera inflamación. Esa es una de las causas de tu hernia de diato, por ejemplo. Que muchas veces está causado por un problema emocional que si tú no hubieras comido pan, no te hubiera generado ese problema emocional, el problema de hiato. Pero date cuenta que la mujer es una persona eh, totalmente diferente al hombre. Es muy emocional y muy psicológico. Tenéis un sistema hormonal muy complejo. Y hoy en día los alimentos alteran el sistema hormonal de tal manera... El pues gluten que yo es, es malísimo. Tremendo. pero esto, pues, y luego está La gliadina, que no se habla de ella, que es la otra de las proteínas que tiene el, el, el trigo, es tremendamente tóxico para el organismo. Uh -huh. espera, es que tengo una llamada aquí que tengo que decirle eh, te llamo en 10 minutos que te acabo que estoy todavía en la conferencia, ¿eh? te llamo ahora. entonces el morinci te ayuda a quitarte la ansiedad porque hace que produzcas melatonina y serotonina y te ayuda a que no tengas esa ansiedad por el pan yo por ejemplo hoy, hoy me han regalado a ver, el, el pastor de la iglesia, que ya sabe que a mí me gusta mucho, unos... como... como una, es, es brasileño, es como, como una croqueta grande con yuca y carne por dentro. Está buenísimo. Ay, como <risa> lo he visto, me ha dado miedo. un miedo... Pastel, un pastel de yuca. No sabía dónde meterlo, y al final me lo he comido. Me lo he comido. El pastel de yuca. Está buenísimo. Sí, buenísimo. Pero al final, eh, sí... Yo consumo, era, por ejemplo, me, hace poco me invitaron a una tarta de, con leche condensada. ¡Es tremendo! 70% de azúcar, con, con coco. Me quemaba la boca porque hacía tiempo que no lo consumía. Cuanto antes no me quemaba la boca porque mi cuerpo ya estaba acostumbrado a la adicción del azúcar. El azúcar es más adictivo que la cocaína, pero el, el gluten también es más muy adictivo y el trigo también es muy adictivo. Hay gente que no puede vivir sin comer pan. Hay gente que solo come pan y patatas. Conozco un caso. Tiene unos problemas de salud, mi esposa le dio unos masajes, y unos moratones y unas hemorragias. Una, eso es fragilidad capilar. Tú cuando te das un golpe y tienes un moratón y tienes una herida dentro de un derrame, es porque tus capilares no son flexibles, son quebradizos. Pero de esa misma manera que son quebradizos ahí, son quebradizos en todo tu cuerpo. Porque no consumes las grasas adecuadas, no consumes proteínas. Consumes muchos alimentos que impiden esa absorción. Entonces, el cuerpo habla... Así que no estamos acostumbrados a hacerle caso. La hernia de te está diciendo, no me destrigo. <risa> pero bueno, en fin. Y sí, si sí, lo sé que me hace daño, pero. Ya. Sí, el vicio, el vicio. Ahí está. Ahí está. La frase. Yo no me hace daño, pero ese pero. Eh... Eres joven, eres guapa. Es decir, eh, quieres vivir muchos años. Y quieres tener a tus hijos cuidándolos muchos años. Tus niños. Claro. Tenga cinco... No me lo voy a quitar. Me lo voy a quitar. Quítate el pan, por favor. Lo voy, a que... hacer lo, mi... lo voy a hacer yo misma. Claro. Y la espirina, por ejemplo, la puedes consumir si tienes almiada hiato mezclada con agua, por ejemplo. Coges en polvo en vez de en comprimido, la mezclas con agua y te la tomas después de las comidas, en vez de antes en ayunas, por ejemplo. Pero, obviamente, es, es, es, es. concentrado es muy fuerte cuando tienes el no, voy a, con, voy a consumir lo que tú me dices primero, la melena de reón y el morinche. Eso es. Muy bien. Vale, muchas gracias. Teo, una, una última pregunta, a ver si hay tiempo. Sí, sí. Eh, por ejemplo, para un varón que le dicen que está teniendo problemas hormonales, quieren darle pastillas, hormonas, ¿qué le podemos dar de lo de nosotros? ¿Varón? Me estamos hablando de. ¿No? Sí, de un hombre. ¿Qué, qué años tiene? Tiene 40. Vale. Tiene Vamos a ver, Pero, ¿qué le están diciendo? ¿Que tiene que tomar testosterona? Yo creo que no, no toma, pero le estás diciendo que trae problemitas que es porque sus hormonas no están trabajando bien y quieren que tome hormonas de, vale. de farmacia. Vale, bien, este cuento, pregunta. A ver. Primero, ¿bebe alcohol? Mm, muy poco. Bueno. Casi no, bueno pero sí. Hay alimentos, el alcohol, por ejemplo, es un supresor de la testosterona y de la hormona de crecimiento, que son las hormonas que te ayudan a no estar cansado, a la potencia sexual, eh, a la sexualidad del hombre, también de la mujer, eh, pero en menos cantidad de la testosterona. Entonces, puede intentar tomar córdices, pero se tiene que tomar un mínimo de 4 o 6 al día... Por ejemplo, dos antes de la comida, dos antes del desayuno y dos antes de la cena. Si le impide dormir a la noche, pase esos dos al, al desayuno, que serían cuatro antes del desayuno y dos antes de la comida. Que se quite totalmente el alcohol y tendría que hacer un estudio qué alimentos impiden la producción de testosterona y hormona de crecimiento. Básicamente, los, lo que impide que se produzcan hormonas suelen ser el azúcar, el gluten, ya estamos con lo mismo. Él, toma, él, él lo usa mucho, consume mucho azúcar, hace el café y casi la media taza de azúcar. Bueno, pues, ahí tienes la causa. Esa es la causa. Mm. ¿Por qué? Mira, te voy a explicar y, y vais a entender enseguida. De hecho, va a tomar hormonas de, de testosterona que eso no, no le va a hacer daño, ¿eh? Se toma, no le van a tener mucho tiempo tomando. Yo conozco también un poco eso porque yo estuve haciendo culturismo y, y en su día tomé, ¿no? No pasa nada. Ahora bien, fíjate tú. El azúcar, en la sangre, eh, tiene un proceso bioquímico que ahora no me acuerdo el nombre, se cristaliza. Claro, al cristalizarse, ¿dónde se cristaliza? En los lugares donde están las venas más pequeñitas, que normalmente son los riñones. Claro, si a ti te, los riñones se van cristalizando y tú no te das cuenta, porque todavía no tienes un problema renal, tú lo notas, por ejemplo, en la potencia sexual y en el cansancio. ¿Y en la vista? ¿Usa gafas? ¿Tiene problemas de vista? No. No. Bueno, pues entonces igual Pero es... Cansancio, sí. Sancio, sí. Aunque lo, él lo atribuye a que trabaja mucho, pero... Ah, si, pero se no, azúcar, no. si se quitaría el azúcar trabajando lo mismo, estaría a la mitad de cansado. Y si desayunaría, sí. pues eso, lo que desayuna vinio y lo que desayuno yo. Mm. Puede probar con con el córdice, tomándose este... Córdice. Sí, córdice, córdice. Sí. córdice. Y de, de preferencia en cápsulas, no, no café. No, en café no, si vamos a el café, no, si el café yo, yo, yo a mí no me gusta el producto de X en el café, perdonarme pero yo puedo decir una cosa como la otra. Si algo no me gusta, no me gusta. Porque tiene muchísimo azúcar y tiene cóndices muy poquito. A mí no me gusta. Eh, okay. No, yo no os voy a mentir más no, es que... Eh. Uh -huh. Entonces, pero claro, si tomo hormonas y sigue comiendo la misma cantidad de azúcar, no le van a hacer nada. Sí, notará... Pero en cuanto dejen de tomárselas otra vez estará flojo. ¿Por qué? Porque no tiene ese exceso de testosterona. Pero oh. el azúcar tiene que quitarse, si no... Pero le va a pasar como a Lorena, creo que era. Sí, pero me hace mal, pero... <risa> <risa> eh, es okay. Muchas gracias, pero, Teo. Venga, con mucho gusto. Eh, que sea, eh, yo puedo, puedo decir algo. Mira. a ver... Eh, el chico que me estás hablando... Eh, uh -huh. recién ah, ¿está aquí en Londres o lleva mucho tiempo? ¿sí? ya nos se escuchó no, digo que si sí, el chico que estás comentando ¿lleva mucho tiempo aquí? ¿o recién llegó no, a... es que... no, no, no, está en Texas ah, en Texas, pensaba que estaba aquí en Londres yo uh -huh. quiero comentar algo, eh, por ejemplo, aquí en Londres eh, no hay sol, ¿no? Eh, muy importante muy importante para les voy a contar esto esto es mío eh, me da un poco de contarlo pero lo voy a contar para poder ayudar a otras personas uh -huh. cuando yo recién vine a londres yo tengo tres años aquí en Londres uh -huh. eh, al año de estar aquí en londres yo empecé a ver eh, me empecé a dar cuenta de, de que pues no estaba funcionando bien pues eh, mis relaciones sexuales yo de repente, uh -huh. llegó un día de que yo quise estar con mi esposa y no pude. Dije, bueno, es porque estoy cansado. Eh, o sea, me, me chocó, pero dije, bueno, lo quise tomar de que estoy cansado, ¿no? Lo quise tomar uh -huh. así. Eh, pasó unos 15 días, claro, a mí ya me daba miedo. Uh -huh. Entonces, mi esposa me dijo, pero ¿qué, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te está pasando? Es que tú ya no me quieres a mí, estás pensando en otra. ¿Qué pasa? me digo, ¿cómo voy a estar pensando en no, otra? ¿Qué estás diciendo? Eh, entonces, ¿qué pasó? Entonces yo me empecé a proponer, o sea, me empezó ya mentalmente a atacarme. Uh -huh. eh, te puedo asegurar que me tiraba al suelo y lloraba. Lloraba porque me sentía, me sentía súper mal. Y entonces empecé a buscar, uh -huh. a buscar qué era lo que, lo que estaba pasando. Resulta que nosotros aquí en Londres no tenemos sol y afecta a la mayoría de, los, de la gente que vive en Londres. Mm -hmm. Entonces empecé a buscar vitaminas con eh, alimentos, perdón, con vitamina D. Vitamina D. Uh -huh. sí. eh, y entonces, claro, yo estaba tomando el Entonces dije, no, aquí tengo que aquí tiene que haber algo. Empecé el, el córdice que dice Teo todo lo que sea córdice yo me tomaba ¿eh? te puedo asegurar todo lo que tenga córdice me tomaba y qué más me tomaba eh, bueno tomaba los, los dos huevos el aguacate que eso es perfecto incluso hay unas puede eh, recomendar hay unas semillas de calabaza orgánicas que son fenomenales son fenomenales la puede tomar cualquiera ¿eh? Sin hecho, tienen mucho alimento son muy buenos eh, sí. Y a medida que fui tomando, a preocupándome prácticamente también por eh, la alimentación, entonces empecé a cambiar totalmente. Entonces, si eso le sirve de ayuda a alguna persona, que lo, que lo empiece a practicar porque es muy bueno. Y, además, yo, yo tengo 43 años. Uh -huh. Imagínate, ¿Sí? entonces, con 43 años que mi mujer me diga que no estoy pensando en ella. Uh -huh. Sí, pues, es, sí, este muchachito también, el, el problema el problema de él, como dice, le digo a Teo, toma mucha azúcar en su café. No lo no lo he hecho que pruebe el de nosotros porque a él le gusta muy dulce, ¿verdad? Entonces, este, cargado y dulce. Entonces, yo pienso que que a lo mejor, a ver si lo hago que deje poquito el azúcar y y que tome el, el córdice y el, ¿cuál es el otro, dijo? RGGL también puedo tomar. Bueno, melena de león yo también he tomado, ¿eh? porque tiene bastante, bastante vitamina D. Es buenísima la melena de león. Buenísima. Pueden decirle que tome aquello. Y luego va, se pone uno mejor que antes. <risa> okay. Mejor que antes. Pues no <risa> pues, pues, Voy a, voy a. Pone como, como, como un toro. Eh, pues sí. <risa> Bueno, nos ha pasado a todos, eh. Nos ha pasado. Así que Vinicio, yo me congratulo contigo que a mí también me ha pasado. Es muy común. No, pues para un hombre, para un hombre, bueno, teo, tú sabrás, eh, para un hombre que no funcione, eh, wow, se pues acabó. Que, Mira, el problema es es lo que ellas piensan, que a mí me pasó lo mismo. Lógico. Que ya no te gustó. Por Dios. Vamos, y encima yo tengo una mujer que estoy enamoradísimo y es para mí es la más bella del mundo. Yo, ¿Qué dices? ¿Cómo no me amas? Entonces que estás mirando, ¿qué tienes a otra o qué? No, no, no. Así somos, así somos las mujeres, siempre pensamos que tienen la otra cuando no nos dirán a nosotras. Sí, es un problema, vamos, sí, es un problema. Sí, sí, sí. Yo también lo solucioné rápidamente, ¿no? Pero sí. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a dejar que esto se está haciendo muy largo y luego el vídeo es muy largo y luego nadie lo quiere escuchar. Bueno, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. gracias a todos. Muchas gracias, Teo. Gracias, Teo. Gracias, gracias, gracias, gracias. gracias Teo. Sí. Ok, bye. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones, Teo. Igualmente. Gracias. Chao.